En la ronda de conversaciones que estamos manteniendo desde la, la dirección de Podemos a Aldugú con los diferentes partidos políticos, nos reunimos con ido Mendía, con Ortúzar y hoy nos hemos reunido con Arnaldo Otegui, al igual que nos estamos reuniendo con otros agentes sociales, como puede ser ELA o pueden ser... Eh, comisiones obreras y algunos sindicatos con los que seguiremos reuniéndonos. En ese sentido, hemos hecho una valoración eh, positiva de, de los acuerdos que, que se están tejiendo en el, en el Estado español. Creemos que compartimos que es importante sacar adelante unos presupuestos eh, progresistas que, que dibujen también una hoja de ruta de cambios eh, no solo eh, puntuales de, de aprobar medidas eh, sociales que son fundamentales en estos momentos de pandemia, sino también dibujar esa hoja de ruta que con esa mayoría de investidura que, que parece que, que se fortalece pues eh, puede llegar a, a cambios más sustanciales o de carácter más estructural que tienen que ver con cambios de, del modelo económico, del poder, modelo productivo hacia un modelo más, más sostenible, eh, más justo, pensando en abordar .temas como la reforma fiscal o otros temas que, que nos afectan también eh, a Euskadi, ¿no? Que, que tienen que ver con la solución. De, ...de conflictos de carácter eh, territorial... ...en ese sentido, pues eh, vamos a seguir eh, conversando... ...porque también dentro de poco eh, tendremos unos presupuestos... Eh, ...aquí en, en Euskadi, en el Parlamento Vasco... ...y también los diferentes ayuntamientos irán... Eh, ...poniendo en marcha los procesos de aprobación... ...de sus propios presupuestos y creemos que es importante... ...que, que sacar adelante ¿no? unos presupuestos... Que, ...que sean también unos presupuestos eh, sociales, progresistas... y que y hagan frente ¿no? a las necesidades que, que tiene la sociedad vasca en ese momento. Por lo tanto, pues, eh, ha sido una reunión, como digo, cordial, donde hemos estado hablando tranquilamente, de manera ¿no? extensa, sobre bueno, dónde estamos y hacia dónde nos queremos dirigir, con intención siempre ¿no? de, de seguir colaborando, y, al igual que, que hemos dicho en otras ocasiones con, con el resto de, de fuerzas políticas.